¿Te apetece hacer algo? ¿Necesitas ideas? No te preocupes porque ya no tendrás tiempo para aburrirte. Te presentamos Wanna Plan, la red social de planes hecha por gente y para la gente. Es muy fácil, tú propones un plan o te apuntas a él, conoces gente nueva y haces un montón de actividades que ni te hubieras imaginado. Escribe la actividad que quieres realizar y compártela con tus amigos, con la vecina del quinto o con toda la ciudad. Wanaplan te mostrará todos los planes que tienes cerca de ti para que aproveches al máximo tu tiempo libre y así podrás lanzarte en grupo en paracaídas, descubrir un tesoro en las profundidades del océano o cantarte el temazo del verano con tus amigos en el karaoke del barrio o prepararle una fiesta sorpresa al mismísimo Yeti en su choza del Himalaya. Crea tu propio perfil de usuario, busca y comparte planes y no pagues un euro, porque el ocio en Wanaplan es gratis. Amplía tu mundo con Wanaplan, porque el ocio compartido es más divertido. Wanaplan, la red pública del ocio.